No te rías Pepe Mamá zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente Pero él siempre se estaba riendo Últimamente ella estaba preocupada por la risa de Pepe Mamá zarigüeya estaba a punto de enseñarle a Pepe La lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender Pepe, debes aprender a hacerte el muerto ¿Por qué? preguntó Pepe. Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los enemigos haciéndonos los muertos. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de las zarigüeyas: torta de insectos. Y empezaron a practicar. No te rías, Pepe, le advirtió la mamá zarigüeya. No te preocupes, mamá. Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó como si fuera un zorro hambriento Pepe se rió tanto que le dolió el estómago ¿Ya puedo comerme la torta? preguntó De ninguna manera, las arihuellas muertas no se ríen lo regañó mamá zarigüella Pepe practicó hacerse el muerto otra vez Ahora, su mamá lo hurgó como si fuera un coyote malvado. ¡Tuc, tuc, tuc! Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. ¿Ya puedo comerme la torta? Preguntó. ¡De ninguna manera! Las zarigüeyas muertas no gritan. Lo regañó mamá zarigüeya. Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió como si fuera un temible gato montés sacudón, sacudón, sacudón Pepe se rió tan fuerte que con el movimiento se soltó y cayó al suelo ¿Ahora sí puedo comer un poco de torta mamá? preguntó ¡De ninguna manera! ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! lo regañó mamá zarigüeya La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa pero a sus amigos les encantaba les gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír también pero Pepe ¿qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero peligro? suspiró mamá zarigüeya un día mamá zarigüeya llevó a Pepe a practicar afuera esta vez seré un viejo oso gruñón debes hacerte el muerto cuando yo gruña ¿entiendes? muy fácil mamá pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir, un verdadero viejo oso gruñón salió del bosque y dio el gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. Tuc, tuc tuc finalmente el viejo oso gruñón sacudió a pepe hacia arriba y hacia abajo sacudón sacudón sacudón pepe no se rió pepe no gritó pepe no se movió por primera vez se hizo el muerto perfectamente mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de él pero el viejo oso el viejo oso gruñón no se fue, se sentó y esperó, esperó, esperó. De repente el oso empezó a llorar. Esto es terrible, siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír era el pequeño Pepe Zarigüeya. ¡Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos! ¡Oh, esto es horrible! Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. Hasta comenzó a sentir compasión por el oso que sollozaba. ¡Señor oso, no estoy muerto! le dijo Pepe. ¡Solo me estoy haciendo el muerto! El oso se espantó sorprendido. ¿Haciéndote el muerto? ¡Caramba! ¡Eres muy bueno para eso! ¡Oh, por favor, Pepe, enséñame a reír! ¡Es fácil! Hay muchas cosas divertidas, señor oso. Lo que acaba de pasar es divertido, le dijo Pepe, y comenzó a reírse. Pronto todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el viejo oso gruñón. Al poco tiempo los animales estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. "Oh, Pepe, gracias por enseñarme a reír", <risa> dijo el oso a las carcajadas. "Gracias, señor oso, por enseñarme a hacerme el muerto", respondió Pepe. "¿Ahora sí puedo comer torta?", le preguntó Pepe a su mamá. "Claro que sí", respondió la mamá zarigüeya. "Vengan todos a comer una deliciosa torta de insectos". ¡Con saltamontes! exclamó Pepe, ¡y escarabajos y cucarachas también! Repentinamente los demás animales dejaron de reírse. ¡Torta de insectos! ¡Cucarachas! Uno por uno cayeron al suelo y se hicieron los muertos.